Acción Este es uno que me encanta Hacemos la mano, la ponemos así: ¿sí? una, una mano recta, no dura no rígida, tampoco blanda, recta. Y aquí hay que poner boca de O, pero con apertura a los costados, como, como estuvieron diciendo O, oh, pero me debo Entonces ahí se arma una cámara, el paladar se levanta, y se arma una cámara adentro y luego. A medida que abramos o cerremos un poquito los labios, esa cámara va a cambiar de altura y va a producir un eco con algunas variables de altura del sonido. Un segundo efecto interesante, funciona de la misma manera, pero es con los dedos en los dientes. La boca como si estuviera sonriendo sin apretar los dientes. Y ahí golpeo y también voy moviendo la boca y el eco adentro va a cambiar de altura. ¿Sí? Esos son dos efectos que podemos hacer perfectamente. Incluso aquí podemos agregar a hacer sonidos guturales y acompaña, por ejemplo. Entonces ahí tienen combinación interesante. ¿Sí? Un ¿Sí? tercero es con la lengua contra el paladar. Este es el último con el que los dejo para que practiquen ese ruido. La lengua en el paladar alto toca así y... Trum. Se mueve la lengua atrás, va tocando el paladar en distintos lugares... Y empujo el aire de las cuerdas vocales para que suene. Entonces, incluso también puedo combinarlos. Mm -hmm. Mm -hmm. mi nombre es Julián, esto es, me encanta cantarte efectos, jugá, practicalos, probálos vas a encontrar otros Hay un montonazo, pero te dejo estos tips para que los practiques, ¿sí? no te desanimes si al principio cuestan, al principio no salen, vas a ver que con la práctica le vas a encontrar la manera y siempre hacelo con cariño con cuidado y no te frustres, bien, les mando un abrazo, un saludo, estamos miércoles y sábados. y estate atento a los shorts, compartí Participar, decime si te gusta, si no te gusta, dale like, muchos likes y espero sus respuestas. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.